Well, what freedom what's free to What's yeah. free Same thing it is to you. You tell me. No, no, you tell me. <laughs> <laughs> no, no. Because <laughs> I haven't talked to you for It's such a long just a feeling. It's just a feeling. Hace mucho tiempo que espera salir volando por la ventana Mientras otros sueñan con un mañana que no tendrá Lee los mensajes escritos en las paredes que la rodean Mientras recorre las sucias calles en soledad Felicidad Sueña ser valiente y observa Todas las cosas que el fuego quema Que ya no sirven en el camino de la libertad Hija de los días que el tiempo le marca siempre espejos que la turden cuando decide que va a escapar Gracias.